le gustó. Y yo creo que a muchas personas más Esto que estás viendo acá Es el futuro del ser humano En su versión libre Es un alambre de acero Que está conectado entre dos montañas A través de dos aislantes De porcelana Que es un no conductor De la electricidad Bien De este alambre conectado entre dos montañas Aislado por dos conductores De porcelana se le hace colgar eh, tipo una malla de triángulos, eh, romboides, mejor dicho, ¿no? Son rombos, sí, no son triángulos, son rombos que generan un gran triángulo eh, que cuelga hacia abajo. Todo con alambre de acero. Bien, eh, ahí estamos viendo la altura, no veo bien el número, pero está eh, puesto en pies. Así que bueno, eso, FT significa fit, que es pie. Así podemos medir los pies. Bueno, resulta que esta malla de alambre de acero se vuelve, como ves, toda radiante. Empieza a salir energía de este, de esta malla, así es como magia. Pero si vos vas a Google y buscas eh, las luces de los postes de los barcos, es un efecto que sucede en ciertos días raros donde el ambiente está raro... Y los postes de arriba de los barcos se iluminan de la misma manera. Le dicen las luces de... Ay, no, no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre. Eh, bueno, este mismo efecto se está eh, aprovechando en esta ocasión. Y a la derecha, si vos ves que hay una torre que tiene un gap, Un Spargap es un salto de chispa. Bueno, entonces, al acercarle la antena al alambre, va a saltar por... Eh, razonablemente un, un rayo de energía que según vos si lo acercas o lo alejas vas a conseguir un tipo de frecuencia más alto o más bajo bien esa energía vos estás observando que sale de la antena va por el camino así toda como iluminada porque hay energía radiante esto no es electricidad esto son partículas cósmicas son neutrinos bien y llegan hasta la caseta en esa caseta hay un transformador que va a transformar, eh, a la izquierda abajo te dice que son hasta 10 millones de voltios los que conseguís, bueno, eso lo va a convertir a 110 o 220 según eh, lo que uno necesite y en la frecuencia que uno necesite, eso, entonces nosotros podemos observar cómo la electricidad gratis existe, simplemente que se nos ha sido ocultada para que, bueno, de alguna manera siempre tengamos que estar pagándola pero esto y otras cosas más existen y nos van a liberar.